Buenas tardes aquí en un nuevo video, en el que estamos en un nuevo tutorial en el cual les vamos a presentar un jueguito, un jueguito muy bonito para los amantes de Snake <risa> eh, Pues este juego es Cubic Snake, es un juego bastante divertido de una viborita en la cual vas a tener que girar sobre un cubito sin chocar con las esquinas Bueno, al menos eso es lo que yo recuerdo de este juego eh, Pues es, es muy facilísimo de... Instalar y de jugar, así que pues les traigo un este tutorial súper facilísimo Así que primero en la descripción de este video tendrán el enlace para descargar el juego Que aquí lo tengo ya descargado Entonces le van a dar a ustedes doble clic Y es un auto extrail así que le vamos a poner en examinar Para guardarlo en por ejemplo, no sé, en, bueno en donde quieran Yo lo voy a guardar en mi este equipo nos vamos aquí al disco local C yo lo quiero guardar aquí no sé ustedes dónde lo quieren en Program Files aquí pueden guardar este bueno pues todos los juegos no o donde o ya sé que por ejemplo aquí tengo el de Eggnog, el que les pasé la vez pasada también estoy con en la resolución para que vean el juego anterior y le ponemos en aceptar entonces se va a descomprimir en C Program Files le ponemos en extraer esperamos a que se extraiga el archivo le damos que sí extrayendo el punto .exe esperamos unos ratitos, segundos, lo que sea y listo, se extrajo, esto ya no nos sirve, lo podemos eliminar, yo lo voy a dejar aquí entonces qué vamos a hacer ahora para que nosotros lo podamos ejecutar en el menú inicio pues vamos a dar a agarrar y vamos a ponerle en, nuestra, en nuestro administrador de archivos o explorador de archivos y le ponemos aquí en donde dice este equipo, obviamente, en donde guarda, descomprimimos el archivo, le vamos a dar en disco local. Mmm, program Files. Y el juego se llama Cubic, cubic Snake 2. Aquí le damos. Y entonces aquí está. Entonces vamos a darle clic derecho. A, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Crear acceso directo. Le damos clic dice windows.com.a y le damos que sí y entonces ya nos crea el acceso directo a nuestro escritorio cerramos esto y aquí tenemos nuestro acceso directo para que no nos ponga pues obviamente esto tan horrible vamos a borrar acceso directo lo borramos, borramos, borramos, borramos, borramos, borramos, borramos hasta después del 2 o borran hasta donde ustedes quieran y le ponen el nombre que ustedes quieran y entonces ya aquí tenemos nuestro acceso directo ahora lo vamos a poner en el menú inicio entonces damos clic derecho a cualquier aplicación que ustedes hayan instalado importante una aplicación que ustedes hayan instalado en una de estas de, de las que se hayan descargado de, de la tienda de windows no sino en una que ustedes hayan instalado en un ejecutable entonces le damos más abrir ubicación de archivo esperamos que se abra la ubicación del archivo eh, y aquí es donde en windows está el menú programs aquí es donde tenemos todos los, pro, los programas y aplicaciones que hemos instalado entonces agarramos este botoncito y lo jalamos aquí En programs Le damos continuar Entonces ya movimos nuestro acceso directo aquí Y listo, ya debería de estar en nuestro menú inicio Esto ya lo podemos cerrar, ya no nos sirve Abrimos nuestro menú inicio, le damos aquí en todos los programas Y enseguida debería de aparecer aquí A veces tarda un poquito Listo, cubic snake 2 y ya tenemos nuestro acceso directo podemos anclarlo al inicio le damos aquí en el inicio y aquí aparece nuestro acceso directo y lo podemos acomodar en donde nosotros queramos por ejemplo yo aquí tengo todos los juegos lo acomodamos aquí y lo podemos abrir, es un juego bastante divertido, bastante bueno es de como podrán ver de Unity y pues bueno es Cubic Snake Está bastante padre. Miren, por ejemplo, hay que ponerlo en Classic. Y pues simplemente es con las flechitas. Y pues típico, lo típico de agarrar los, los bloques. Ahí está muy complicado. Y bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Y pues denle like, suscríbanse, pasen por todas los enlaces que tienen en la descripción. Y hasta pronto. Espero que puedan ir al cine hoy. y Bueno, no. Hasta luego. Bye bye.